Muy buenas a todos amigos de YouTube, les habla Luis Felipe Camilo Mercedes y hoy traigo con relación a Google asense vamos de una vez, es este mensaje, aviso importante, novedades relativas a Ucrania, esto dice en poca palabra que si hacemos contenido relacionado a la guerra YouTube no monetiza ese, ese principio. YouTube no monetiza eso. YouTube está evitando monetizar esos videos que incurran en actos delictivos, en actos de violencia. Vamos a leer un poco. Estimado editor, debido a la guerra, debido a la guerra que está teniendo lugar en Ucrania, vamos a pausar la monetización del contenido que constituya explotación de la guerra para obtener beneficios que la niegue o que la justifique. No se puede hablar ninguna información que tenga que ver con la guerra de Ucrania. Ya llevamos algún tiempo aplicando medidas de cumplimiento cuando detectamos afirmaciones sobre la guerra de Ucrania que infrinja nuestras políticas. Por ejemplo, la política sobre contenido peligroso o despectivo que prohíbe que se monetice cualquier contenido que incite a la violencia o niegue que se han producido sucesos trágicos. No podemos hablar que hay guerra, tampoco podemos negar que hay. Veremos cómo, cómo se, se hará este video. Con este aviso queremos aclarar y ampliar en algunos casos las directrices que ofrecemos a nuestros editores respeto al conflicto que está teniendo lugar. La pausa que hemos indicado se aplicará al contenido donde se afirme que las víctimas del conflicto son responsables de la tragedia que está sufriendo o se a esas personas. Por ejemplo, el contenido donde se divulgue que Ucrania está llevando a cabo un genocidio, atacando deliberadamente a sus propios ciudadanos. Dice atentamente el equipo de Google Assistant. Este video no es para ganar propaganda, solamente es para informarle a esos que no pueden leer las políticas de Google. Siempre traigo las políticas para que vean las nuevas informaciones que hay. Cualquier duda o comentario me lo dejan debajo del video.